Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Al parecer hay una nueva actualización de Jailbreak. Creo que es de un templo en donde está el desierto. Así que vamos, pero antes entró mi voz real, jajaja. Ja, ja. Hola, Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bueno eh, aquí, como ya os digo, eh, eh, ha habido una, una nueva actualización... Una nueva actualización. Y bueno, vamos a ver que en las fotos y en el tráiler eh, he visto eh, un como templo en la arena o algo parecido, no sé qué era, así que bueno. Vamos a poner una, una caja, cosa, a ver, nos que nos tocó? toca, ok. okay. Es, es que encima, para algo, para algo me eh, he comprado, comprado el, el pase VIP eh, y muchas ya, pues, cosas eh, en brick y, y pues para jugar, ¿no? Así, así que vale. bueno, Ahora, vamos, vamos a jugar. jugar. Vamos ver. a ver. No, no, no, no, no, no, no, no, no. no. no. Vamos. Okay. ok. Aquí. No. Vamos a ver. Aquí. Ok. Espera vosotros no estáis eh, escuchando nada pero bueno vamos a ponernos otra así a ver, espera No, no, chicos, chicos, el usuario, el usuario es eh, OP Jordi con tres is. OP mayúscula Jordi J mayúscula con tres is. O sea, míradlo ahí. Es este. OP Jordi. Contra No. Bueno, ya sabéis quién me ha matado. Así que bueno. Eh, tres minutos para esto. Bueno, una cosa. Eh, os preguntaréis. ¿Por qué ya no pongo intro? Pues porque... Mirad. Eh, todavía no soy un youtuber famoso, sabéis. Bueno, no soy un youtuber, sabes, porque un youtuber es como, ya sabes, como con cinco suscriptores, tal eh, y tal. Pero es que como veo que aumenta muy poco a poco mis suscriptores eh, he dejado eh, lo de la intro Para cuando tenga 50 suscriptores Nah, con 50 no Con 100 Con 100 suscriptores voy a poner la intro Y voy a hacer un especial 50 suscriptores Y otro especial 100 suscriptores Así que bueno Bueno. Team Siena. Los que quieran crear una mafia y. Nanana, na, na, hashtag. Bueno. Los polis a la base del volcán. Será y matar. No, no, no, no. Esta es la poli. La poli. Por cierto, ¿os, os gusta eh, la peli? Sí, la poli. La peli, la peli, eh, la peli que subí del de zombie eh, se me ocurrió, no sé por qué. Ok, aquí hay alguien. Vamos a cogernos el Eli y vamos a mirar la actualización. Actualiza, Sau. Así que, bueno. ¿Qué? No hay nada. ¿Qué? Ah. Ah, claro. A ver, la actualización no, no está todavía. O sea, va a haber. Por eso está... Este tío, aquí sabéis, va a haber una actualización. La actualización eh, va a haber una actualización. Y aquí está el collector del desierto. Así que, bueno, si queréis una actualización, ya sabéis, esperad, porque va a haber una actualización. En el desierto. Sí. Así, como escucháis. ¿Queréis ver el trailer? Intro el trailer. Ok, vamos a ver el trailer. A ver. Ok, ok. Os lo pongo en pantalla, ¿vale? Eh... Eh... Aquí. ¿Lo veis? Aquí, sí, sí lo veis Ok Pero venga Venga ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga Espera Ok, eh, no sé qué ha pasado eh, Voy a... Bueno, no sé Aquí está el trailer Vamos a verlo No sé qué había pasado bueno, a ver... Mirad, esto es lo que estoy diciendo. Mirad. Un templo. O algo así. Y de repente... Desaparece. Y ahí ha salido... El interior... Del tren... De, del tren... No. Del templo. ¡No! ¡Otra vez! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Se me va... Se me pone negro. ¿Sabéis? Y ahora... Cierro Firefox. Abro... Chrome. okay, Aquí... Bien. Aquí... Bueno, pues así. Y vamos a parar el vídeo justo cuando salga el interior, ¿eh? Ah. No. A ver. No. Que no quiero esto. A ver. Pero... Uh. Aquí. Aquí, este es el interior. Mirad, una tumba. Mirad cómo es por dentro. Mirad. Por cierto, vamos a ver aquí el canal de Asimo. Uh, mirad. A ver, vamos a ver ¿Qué? Ah, vale Ah, vale, vale, vale, vale. Venga Venga, sí, ya Y va a haber una sesión 4. Una parte 4. O sea, un evento 4. El cuarto evento. Chicos, sí. ¿Y qué va a haber en el cuarto evento? Ah, no, no, no. Mirad. Este va a ser un coche Luego va a haber este No es verdad Luego va a haber este Este es el nuevo helicóptero militar del millón No sé si se va a cambiar el que hay ahora O se va a quitar el que hay ahora O sea, miradlo Lo tenemos también. En... Uh, ¿Qué? Ah, ese es un mapa de prueba. Ok. Miradlo. ¿Qué? Ah, claro. Es un mapa de prueba, sí. Ese no va a ser el Eli, creo. Luego también vamos a tener este. Este coche. Mirar dónde está el volante. Eso no me gusta. Y luego vamos a tener otro. Eh, otro caza. ¿Vale? Vamos a tener otro caza. ¿Vale? Y vamos a tener este. Este. Este bueno, este no Esta. y estas, hay más, hay más y esas la eh, skin nuevas, este alerón nuevo, este, este y bueno, también está este, ¿sabes? Y también vamos a tener Unos RIMS. Sí. Estos. Estos que me encantan. ¿no? O sea, me encantan. Estos. Ya está. Y esos son los nuevos coches que van a venir. A year break así que bueno espero que os haya gustado así y hasta la próxima un coreano lo que falta ayúdame alejandro a ah, otro coreano va a vip vip así que adiós suscríbete, eh, suscríbete. Eh. dale like. Eh, comenta. Eh, comparte. Eh, no sé. Ah. Adiós.